¿Puedes ver cómo...? Sí, no. María, ya está. ¿Dónde vamos. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué?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 de ocho y media, uh -huh. el andén es el A y el, y el número de, de Andén también es el número. Uh -huh. El 14, el primer número, 19708, es el número del tren. Uh -huh. Después es a dónde va, ¿El tren a dónde va, uh -huh. viene la hora. Acá, en estas, viene, aparece el número del tren.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 Eso sí lo heredaron de los ingleses. O lo aprendieron más bien. Nos regalaron una, te incluye el boleto un agua en tu viaje al tren. amenidades es de té ¿Pero qué más traía la charolita? Una galleta ¿Una galleta? ¿Qué más? ¿Qué es una ¿Para hacer tu chai. ¿Tecito? Azúcar Azúcar Tu agua. Ok, nos vamos a preparar nuestro té Estamos en el tren rumbo hacia Agra. Entonces, aquí le ponemos el En el vasito de Indian Railways ponemos el, la bolsita la bolsita de té después ponemos opa opa estamos viendo mucho el tren tapamos vamos a hacer que se enfile tantito, no me gusta tan tan caliente vamos a poner su azúcar su cremita, nos vamos a poner una galletita y nos dieron un agua y también puedes cargar puedes conectar tu adaptador o tu de corriente y e ir, ir cargando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 agua estancada como agua con algo echado a perder el sabor ya cuando más acerca de, del aroma sabe bien sabe rico entre dulce muchas especies pimienta pimienta sí. sí sí sí como y un poco azulito o sea no está mal pero lo Nada bueno. Pues. Mm. Hace que huele como cuando eh, le, vas a cambiar el agua al, al florero, así pues. Ese es el aire acondicionado. Refresca bien, ¿no? no es la gran cosa, pero refresca bien. Y tiene sus ah, pantallas de lectura. Abierto. Te lo hacen a propósito. Sí, sí, sí, sí, también es lo logrado a ver, cuéntanos tus impresiones sí, es como el que había visto en los videos de YouTube eh, entras no hay taza, una mente es el novitaza y alrededor es como una placa de, de metal y ahí viene este, indicado dónde tienes que poner tus patitas este, y ya bueno, es como de, de aguilita con lo más que te puedas Y en esa parte son los baños esos son los baños pues aquí está el área como de la comida y aquí te dice en qué carro vas C2 y trae como de itinerario exactamente nosotros salimos de por a las 7.05 y vamos a llegar a Agrafort a, a las 10.35 ya pasamos este y... creo que vamos a llegar aquí ahorita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 cómodos la verdad que están bien cómodos mucho más cómodos que el avión ¿Sí? extraño bueno, uh -huh. sé que llegaba el tren decía que llegaba a las 10.35 y llegó a las 10.33. Yo. ¿Cómo se puede el hotel? El total hotel es 7 kilómetros de aquí. 300 oh oh, oh. How many kilometers? 7 to 8 km No, it's 2 <laughs> kilometers km 6 railway stations is a Agra, port. Port. Agra Fort Agra Fort How do we go? It's 2 kilometers 2 kilometers Who has told you that? Mm. Huh? Who told you that? 2 uh, so so kilometers 1 for you, 1 Here we have 6 railway stations here in Agra we have a 6 in the map there 3 km sinagra madam i drive when ever you you drive <laughs> taxi is is taxi, taxi? It's taxi. no pero no rickshaw rickshaw in khamos khamos the abela hotel 100 yes 15 huh? 100 rupees 200 rupees 100 rupees 180 180? 180? No, ¿200? no, no. ¿Cómo caminando. ¿Cómo es? no, es? ¿Cómo ¿no? ¿Cómo No, Okay. No, no. How much? es? ¿No? es? No. No. Very deep, very deep, very deep. I go to close the hotel, I'm going to close the hotel. Yeah, yeah. yeah, yeah. It's two kilometers. Yeah, you pay me 150. Huh? 150. 100 V each yeah, yeah, yeah. now? No, no. 150. 100? 200? Together. is 2 km, 3 km, 4 km. You don't pay me any single. Okay? Yeah? 150. No. Together. In Riksa? 400. No, 100. 100. 100. 10, ok, dale agua, Andropo. ¿Tres? Juan $100. Andropo. Bueno, querían cobrar 300, lo pues sacamos al 100. ¿De qué lado entramos? Entro yo para echar la maleta? ¿Y me pasas tu maleta? ¿Dónde se Maleta, ahora sí pasa de tomares, pasa de tomares. Maps. Sí. Ah, yo vengo preparado con Tocho Morocho. Sí, hasta ahorita vamos bien. Está bien cerca. Esa ¿eh? es en la avenida de la izquierda. Ya llegamos. 300. Quiere correr ¿no? Ha, ha, ha.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 Les queremos enseñar nuestra vista. La vista es esta avenida. Aunque es una avenida muy muy transitada, no se escucha nada de ruido. Aquí creo que tiene doble bicho. Sí, de doble ventana. <ríe> doble ventana. Sí, porque así no, no se podría. Hacia allá, de aquel lado está el Taj Mahal y hacia acá está el Itat Madud Mañana lo van a ver. Sí.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 me siento como la de todos monkeys. Si tiene miedo por sus changuitos. Estamos en el restaurante del Hotel Aleviate, o no, la Aleviate, no sé cómo se pronuncie, en la India.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 y también bueno toda la comida que hay hay muchísima comida platos vegetarianos todo lo que trae el simbolito verde son vegetarianos todos vegetarianos de hecho todo todo y sí, bueno también queremos decir que estamos pidiendo un, bueno le pedimos eh, la recomendación al, al mesero eh, de que pueda probar va a haber un arroz que es shaggy soup miel les vamos a dejar el nombre en el video y también pedimos pan que la tortilla esta la tortilla esta de harina uno que se llama nan y otro butter roti y pedimos un tandoori mix vegetarian la ta vamos a ver qué tal está y yo trajeron la comida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 From Mexico. Yes. Okay. But America. So now paying 50 rupees. Can You yeah. and you Maybe one hour. I don't yeah, know. One hour enough. Because no. after you, you wrong really oh. time here. You don't see another tree Okay, okay. I see you at four. No four? No Here. Uh, do hold on. sir, do you need guide? I am a government option for this guide. Very big forts sir, inside. Sixteen palace, one hour take guide, sir. Your time is very safe with the guide. I give you the very good information and we with the guide. su esposa eh, y vamos a pasar a una parte donde todo, este es de piedra y lo otro va a ser de mármol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 The white. Right. British. The British. <laughs> Te, rezando el río eh, y bueno, esto es un jardín uh -huh. rezando el jardín llegas a la orilla para ver el Taj Mahal te cobran 100 rupias por entrar a este jardincito eh, pero lo más bonito es la vista, vean uh -huh. del Taj Mahal, de un lado lateral por los cuatro lados se ve igual pero bueno, siempre está bien comprobarlo a ver si sí, sí es cierto. <risa> Nos despedimos con esta imagen de Taja. a las cinco y media de la tarde es como la cenicienta ya nos están sacando viste el policía de este lado adiós Taj Mahal hasta mañana. hasta mañana bye